Queremos que se reconozca nuestro trabajo, nuestra contribución social y que formamos parte de esta sociedad, al igual que el resto de personas. Queremos tener nuestro poder para ayudar a hacer una sociedad mejor. ¿Pensarán que queremos mucho? Pues sí, queremos. Pero también eh, que nos quieran a nosotros. Muchas gracias. Con las noticias. Sí, Eva. Más que una noticia es una llamada a la sol. Hoy estamos aquí para grabar Planeta Fácil Televisión. ¿Sabéis dónde? En la Radio Nacional de España, sí, señores.